Oh, venga, nos sentamos la poderosa y el, y el y el débil, ¿no? ¿cómo era? el poderoso no era el débil, no sé cómo era bueno, pues el agua está caliente tíos, el agua está caliente, estoy bajando casi 50 por hora, 47, 48 que coge aquí en la bajada de Can Regasol, que es una bajada fantástica que aquí no hay que hacer nada solo vigilar algún bachecito de no pegar el bote y ya está, y es dejarse caer una recta maravillosa can regasol, ya digo, bajas por aquí y, y tío, si el aire quema quema el aire en la cara, macho y digo, ¿cómo puedes bajar a 47 por hora y pasar calor? pasar calor a 47 por hora, ¿cómo puede ser? pues pasa, ¿vale? Pero bueno son las 2 y 22, bueno iba a hacer un vídeo, solo eh, pues eso, de que voy grabando, esta salida la voy grabando, ¿vale? pero digo, ah, voy a hacer un vídeo explicando el tema del calor, ¿vale? Eh, Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Algún día tal. A ver, calor, calor. Eh, yo, por ejemplo, hace tiempo, hace ahora días, que en realidad no, no estoy entrenando con calor puro. Paso calor porque hace calor, pero intento buscar eh, la mañana, la noche, ¿vale? O sea, intento no meter calor. Hoy es el primer día, digamos, que estoy metiéndome a calor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, eh, si veis del otro vídeo, el vídeo de la salida, eh, lo que estoy haciendo es... Sin prisa, sin estrés ninguno Me he encontrado con otro, no sé si me verá Porque además le he dicho, me ha dicho, ¿eres youtuber? Digo, ¿youtuber? Digo, sí Ángel RT3, y, o sea, RT3 3Runner Y no sé si, si me verá no si sé, me ves, el chico de la berria Blanca, pues un saludazo, tío Que al final no nos hemos comentado El nombre, de, de, no sé tu nombre Pero bueno, da igual Y, y bueno, lo que íbamos eh, Bueno, pues hoy es el primer día realmente Que estoy metiéndome con calor pero si vas con cuidado, con cuidado relativamente, es decir, sin apretar una subida que había fuerte y la del castillo, la hemos hecho andando, que es como debe ser con tanto calor. Además hoy quería hacer el día largo pero suave, de suave, de, de intensidad. Quería hacerlo sin intensidad, o sea, estamos cumpliendo sin intensidad. Llevo, no sé la horas pero llevo un montón de horas, ¿vale? Para, una, para no demasiado, ¿vale? Y ya está, pero eh, el calor se acostumbra, tíos. O sea, lo que quería decir con este vídeo es que el calor se acostumbra a uno, o se entrena, como queráis decirlo, pero se acostumbra a uno. Hay que llevar paciencia, no hay que agobiarse, y sobre todo hay que mantener las pulsaciones bajas. No hay que hacer comida pesada. Yo, por ejemplo, cuando hace tanto calor, ya estoy compensando. Es decir, los orejones me van a sobrar ahí un montón de orejones. Y voy tirando más de grasa corporal y de isotónica o agua pura, digamos, si paso por alguna fuente. Ahora yo paso por una fuente y voy a, a pegar agua, porque... He llenado allí, ya sabéis, ¿no? ¿Eh? Me queda agua, pero esta está ardiendo, está caliente, ¿vale? Entonces, ahora, para ser por una fuente, pues bebo agua fresca y me la tiraré por la cabeza, por el casco, ¿vale? Pero quiero decir que el calor mmm, se acostumbra a uno, más que se entrega, se acostumbra a uno, se acostumbra a uno realmente, pero hay que darle su tiempo, sobre todo nos van a subir las pulsaciones, entonces tenemos que ir ritmo más flojo y, como he, he dicho antes en el otro vídeo, eh, yo me he parado cinco minutos, que subía el compañero ese, y me ha visto parado y sin ningún problema, me paro cinco minutos y me obligo a estar parado a la sombra 5 minutos. Y ya está, que el cuerpo se enfríe, se baje la temperatura corporal y volvemos. ¿Por qué? Porque si yo me espero y yo apuro un poco, me va a bajar el rendimiento, ¿me entendés? Si yo empiezo ah vale, pues venga, va, podemos apurar, si realmente no voy mal, porque realmente no iba tan mal, o sea, iba razonablemente con calor, pero no iba de, con pájara, ni golpe de calor, ni nada de eso. Pero yo antes de que llegue eso, como no tengo ninguna prisa hoy que es sábado, no tengo ninguna prisa, pues me paro y vamos con las condiciones ideales del cuerpo. Y cuando acabemos, acabamos la sesión y no acabamos ni reventados. Hombre, sí que me apetecerá beber agua con un poquito de hielo. Cuando llegue esta naranja con hielo, pues sí que lo voy a hacer, pero no vas a llegar deshidratado, china mierda, ¿me entiendes? ¿Saldrá la sesión larga? Bueno, ¿y qué? <ríe> en el. ¿Cómo se dice? En el mundo de los tiempos que hay, ¿cómo se llama? Eh, bueno, en el universo de los tiempos, ¿qué más dará que yo y la sesión? ¿La haga en 4 horas o la haga en 6? ¿Qué va a variar? Nada, ¿no? Entonces, pues eso. Ya digo, con calor se puede aguantar muy bien realmente si te lo tomas con calma y te acostumbras. Porque yo este año pasado he entrenado muchísimas sesiones y era salir a las 10 y media, 11, hasta las 2 entiendes? O sea, eran unas tres horas por ahí Hasta las dos, ¿vale? O sea, y me comía hasta las dos A pleno sol, ¿vale? O sea, ahí se aguantaba La costumbre y ya está, pero eso pequeño vídeo de que bueno, con paciencia, sobre todo tienes que no llevar digestión recién hecha lo que no puedes hacer, por ejemplo, si vas a salir de tarde, que es lo peor que hay, salir de mañana y que te pide el calor es malo, pero no tan malo como salir de mediodía a la, no, a la tarde eso es mortal, si sales de mediodía, me refiero, si sales ya a las 7 y media, 8, ya cambia la cosa, estamos en ola de calor, hay que decirlo, porque ve este vídeo, estamos en ola de calor hoy sábado era como ayer y hoy era la muerte la muerte, la muerte, ¿vale? todo la de calor en toda España, ¿vale? Entonces, sus 38 graditos, yo creo que los tenemos ya bien afianzados, 38 graditos, ¿eh? Que no es tan mal. A la sombra, al sol, no se lo cará. Y... ¿y qué iba a decir? Bueno, entonces, sobre todo lo que no puede salir es con digestión. La digestión es lo más mortal que hay para el calor, porque te va a pedir agua, que es raro que tú llegues a compensar todo lo que has comido, tú imagínate que te come un plato de macarrones, ¿vale? Y luego sales esos macarrones te van a pedir agua ¿me entendéis? y tampoco puedes beber en el momento mucho porque es como que estropeas un poco la digestión si ves mucha agua Dices, va, ah, y me voy a meter un litro con los macarrones para... no vas bien, ¿vale? entonces si te comes un plato de comida con hidrato me refiero eh, hay que esperarse sus dos horitas y media de digestión para salir con calor dos horitas y media ¿eh? no una hora y pico porque se nota una hora y pico todavía Peralizas, tienes calor y vas, vas... que te falta agua, ¿vale? vas a ser deshidratado entonces si sales de mediodía para la tarde para correr, dos horas y media. O sea, mínimo las cinco y media, mínimo cinco y media, tíos. Cinco y media hará la hostia de calor, pero me refiero que por la digestión de las dos, las cinco y media como hora. ¿eh? Pero en realidad salí como a las ocho de la tarde, ¿eh? para que vaya bien. Hay un cambio de temperatura, ahora aquí estamos en verano, hay un cambio de temperatura fuerte a las nueve de la noche. A las 9 hay un cambio bastante radical. A las 8 y media empieza ese cambio. De 8 y media a 9 hace un cambio en que el aire se enfría más de golpe porque desaparece el sol. Y el sol, aunque es de día, pero el sol ya no está en los rayos. Ya no están los rayos. Entonces, la hora ideal, 8 y media a 9. Va apurando, pero vas a entrar de noche. ¿eh? Eso es, Ya hemos hecho la idea. Si sales de 8 y media a 9, entrarás de noche. Eso garantizado. Tienes que llevar tu frontal o tu método pero es lo que hay ahora en verano, no hay otra, eso o pasar calor, lo que queráis. Y hasta está, y entre elegir de media tarde, o de por la mañana, por la mañana. Por la mañana, aunque pega el sol, no hace nunca tanto calor como de tarde, porque a la tarde ha cogido todo el asfalto este que tenemos aquí, todo esto te coge el calor y te lo está soltando, ¿vale? O sea, se guarda mucho el calor. Y en cambio, tisulas de mañana... Sales de mañana y está la fresca, y aunque pique el sol, no hay los mismos grados, cambia totalmente. O sea, no es lo mira entrenar hasta las 12 del mediodía, pasa calor hasta las 12 del mediodía, pero mucho menos acabando a las 12 del mediodía pasa mucho menos calor que si acabas, por ejemplo, y haces de 5 y media a 8 o 6 a 8, pasa mucho más calor en comparación que si entrenas hasta las 12 del mediodía. Realmente se nota. Pues ya está, un vídeo pequeño explicativo, pero yo digo que el calor se acostumbra a uno, se acostumbra y se evoluciona bastante, se puede mejorar bastante. Hasta luego.